En primer lugar, saludo obligado a las trabajadoras y trabajadores que están en la tribuna. Eh, la verdad es que uno tiene costumbre de perder el norte cuando se encuentra en sede parlamentaria y, y bueno, pues ese norte muchas veces pues son esos trabajadores que defienden el servicio público mejor que los gobiernos, exponiendo su empleo y, al final, bueno, pues... Eh, bueno, pues constituyen eso que a uno le enseñan en su casa, que se llama orgullo de clase, cuando los trabajadores y trabajadoras se ponen a, al pie del cañón y, más allá de defender intereses legítimos, pero fuera del corporativismo, defendiendo lo que, de todo y de todas lo que, al final, construye una sociedad. Hay una serie de televisión que, bueno, que a mí me, me gusta mucho y utilicé una de las frases que… Eh, de, bueno, una de las frases de un personaje para hacer un artículo, esa frase es, decía «envidio a aquellos que tienen claras sus lealtades». Cuando uno se pierde en el terreno del teatro parlamentario, pues se acuerda de gente como esta que tiene en la tribuna y tiene claro por qué está aquí, y a quién le es leal y a quién se debe. ¿no? Eh, en segundo lugar, bueno, pues yo voy a ser muy breve. Señor Castro, usted ha planteado casi todo lo que había que decir. Y después de dos años y medio, bueno, pues poco más se puede se puede añadir a un problema que viene siendo recurrente, donde se repite una otra vez la discusión, donde hay evasivas clarísimas en público, ha habido, ya no hay, promesas en privado y al final no se resuelve nada. Dos años y medio sin la aplicación de una proposición no de ley que en su momento generó emoción, ilusión y que, bueno, pues ha contado con la connivencia ese… Bueno, ese mirar hacia otro lado por parte del Gobierno, por parte de, también de la bancada del Partido Socialista, que respalda al Gobierno. Y al final uno llega a la conclusión de que discutir tan a las claras vale muy poco, porque no hay una contraparte que escuche. Y yo creo que no hay una contraparte que escuche porque en el fondo lo que tenemos es un chiringuito. Un chiringuito entre EPE, un chiringuito entre las empresas que han accedido a la licitación y un chiringuito con el Gobierno y el Partido Socialista. Y esto es lo que hay de fondo, un chiringuito. Como decía eh, una famosa comparecencia, chiringuito, dos puntos, beneficios millonarios para empresas privadas que no tienen ningún tipo de riesgo, que no tienen ninguna inversión y que solo suministran mano de obra. Chiringuito, dos puntos, una consejera de Sanidad que acude a la moción sin saber, sin calcular cuál es el beneficio que se llevan dichas empresas cuando el cálculo es súper sencillo. Chiringuito, dos puntos. Directivos de EPES que van a los juicios a atestiguar en favor de la empresa y contra las trabajadoras. Chiringuito, dos puntos. Una evaluación de la calidad confeccionada y controlada por la misma empresa. Chiringuito, dos puntos. Policía Nacional que investiga la contratación de dos helicópteros. Veremos el recorrido que tiene eso. Chiringuito, dos puntos, incumplimiento sistemático y vulneración de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras sin ningún tipo de solución, como proponía la proposición no de ley de hace dos años y medio. Chiringuito, dos puntos, no la empresa, el Gobierno y el partido que les sostiene practican la política del miedo contra los trabajadores. Si seguís defendiendo el servicio público os vaya a quedar sin empleo. Nada de hablar de acreditaciones profesionales para acceder con mérito y capacitación a los puestos de trabajo una vez que el servicio público se rescatara. Chiringuito dos puntos vulneración de la representación del derecho de representación de los trabajadores y trabajadoras Chiringuito dos puntos recortes en las plantillas para ganar aún más dinero. Chiringuito, dos puntos. En sede parlamentaria, evasiva, evasiva, evasiva. Chiringuito, dos puntos. Trabajadora, no lo quiero, no me quiero ir sin decirlo, que cuando defienden el servicio público, acaban despedidas. María José Gómez. Lola Bueno. Jackie Bravo. Macarena Ariza. Inma Prieto, Mari Carmen Jiménez, Ana Moreno. A los trabajadores y trabajadoras, yo sé que después de dos años y medio puede existir la tentación de la desmoralización. Los chiringuitos también caen. Resistir es vencer. Gracias, señorías.